La juramentación del dirigente choferil Antonio Marte el pasado domingo en el Partido Revolucionario Dominicano fue algo que debía ocurrir, según expresó este lunes el vicepresidente de CONATRA, Cristino Rodríguez Villa, ya que según él, Marte siempre ha sido PRDista. NTN, sus noticieros regionales. Robinson Polanco.